El libro de Nehemías, capítulo 3 Eliasib, el sumo sacerdote y otros sacerdotes con él comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron sus puertas. Luego siguieron construyendo la torre de los cien y la torre de Ananel y la dedicaron. Los hombres de Jericó construyeron la parte contigua a Eliasib. Isaacur, hijo de Inri, construyó la siguiente. La puerta del pescado fue reconstruida por los hijos de Sena. Colocaron sus vigas y levantaron sus puertas, junto con sus cerrojos y barras. La siguiente sección fue reparada por Meremot, hijo de Urias, hijo de Kos. Junto a él estaba Mesulam, Hijo de Berequías, hijo de Mesesabel, y junto a él, Sadoc, hijo de Baana. A continuación estaban los tecoitas, pero sus nobles se negaron a realizar trabajos manuales bajo un supervisor. La puerta vieja fue reparada por Joyada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías, Colocaron sus vigas y levantaron sus puertas, junto con sus cerrojos y barras. Luego fueron Melatía el Gabaonita, Jadón el Meronita y los hombres de Gabaón y Mispa, que estaban bajo la jurisdicción del gobernador de la provincia al oeste del Éufrates. A continuación estaba Uziel, hijo de Araya uno de los orfebres, y junto a él, Ananías, hijo del perfumista. Ellos reforzaron Jerusalén hasta el muro ancho. El siguiente fue Rephaías, hijo de Ur, gobernante de la mitad de Jerusalén. El siguiente fue Hedahías, hijo de Arumab, que hizo reparaciones frente a su casa. El siguiente fue Atush, hijo de Asapneías. Malquías, hijo de Arim y Jasub, hijo de Paat Moab, trabajaron en otra sección, así como en la Torre de los Hornos. A continuación, fue Salum, hijo de Aloes, gobernante de un medio distrito de Jerusalén, ayudado por sus hijas. La puerta del valle fue reparada por Anún, y la gente que vivía en Sanoa. La reconstruyeron, colocaron sus puertas, junto con sus cerrojos y barras, y repararon mil codos de la muralla hasta la puerta del desecho. Malquías, hijo de Recap, jefe del distrito de Bet a reparó la puerta de la basura, la reconstruyó y colocó sus puertas, junto con sus cerrojos y barras. La puerta de la fuente fue reparada por Salún, hijo de Col-Ose, jefe del distrito de Mispa. La reconstruyó, le puso un techo y levantó sus puertas, junto con sus cerrojos y barras. Reconstruyó el muro del estanque de Selá, junto al jardín del rey, hasta las escaleras que bajan de la ciudad de David. Después de él, Nehemías hijo de Azbuk, gobernante de un semidistrito de Bet Sur, reparó hasta un punto frente al cementerio de David, hasta el estanque artificial y la casa de los guerreros poderosos. A continuación estaban los levitas, bajo el mando de Reum, hijo de Bani, y a continuación estaba Azabías, gobernante de la mitad de la región de Keila que hizo las reparaciones en nombre de su distrito. Junto a ellos estaban sus vecinos Bajo Binui, hijo de Enadat, gobernante de la otra mitad de la región de Keila. El siguiente fue Eser, hijo de Jesúa, gobernante de Mispa, quien reparó otra sección frente a la colina de Armería, donde la muralla gira. El siguiente fue Baruc, hijo de Sabai, que trabajó duro reparando otra sección, desde donde la muralla gira hasta la entrada de la casa del sumo sacerdote Eliasib. A continuación, Meremot, hijo de Urias, nieto de Kos, que reparó otro tramo desde la entrada de la casa del sumo sacerdote Eliasib hasta el final. A continuación, los sacerdotes de los alrededores hicieron las reparaciones. Después de ellos estaba Benjamín y Jasub, que hicieron reparaciones frente a su casa y junto a ellos Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías. Hizo reparaciones junto a su casa. El siguiente fue Binui, hijo de Enadat, que reparó otra parte desde la casa de Azarías hasta donde gira el muro y la esquina. Palal, hijo de Usai, trabajó frente a donde gira el muro y la torre que se extiende desde el palacio superior cerca del patio de la guardia. Luego estaban Pedaías, hijo de Paros, y los servidores del templo que vivían en la colina de Ofel, quienes hacían reparaciones frente a la puerta del agua hacia el este y la torre que se extiende. A continuación estaban los tecoitas, que repararon en otra sección frente a la gran torre que se extiende hasta la muralla de Ofel. Encima de la puerta de los caballos, cada uno de los sacerdotes hizo reparaciones frente a su propia casa. El siguiente era Sadoc, hijo de Ymer, que trabajaba, frente a su casa y el siguiente era Semaías, hijo de Secanías el guardia de la puerta oriental a continuación estaban Ananías hijo de Selemías y Anún, sexto hijo de Salaf que se encargaba de la reparación el siguiente fue Mesulam hijo de Berequías que hizo reparaciones frente a donde él vivía el siguiente fue Malquías, uno de los orfebres, que hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de inspección, y hasta la sala que está sobre la esquina. Los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre la sala que está sobre la esquina y la puerta de las ovejas.